Le gustaba hablar, no paraba de decir, preciosa, pequeña y buena persona, pestañas y una Carmen de opereta, cintura de Marilyn Monroe. Le gustaba reír y reír y poco llorar. Me gustaban los ramos de flores que yo les llevaba siempre con frases bonitas de amores. Pero un día me di cuenta de que de que todo aquello no existía. Solo era un sueño que me drogó, que parecía que en mi vida ocurría. Fue muy difícil olvidarla, esfumarla, siempre me volví a confundir y revenía a mi mente con fantasía. Que hicieron que perdiera mi ente. Y revenía a mi mente con fantasías. Que hicieron que casi perdiera mi ente. Podía haberme vuelto loco. Podía haber podido conmigo. Podía haberme secuestrado. Podía incluso haberme anulado. Le gustaba hablar, no paraba de decir. Preciosa, pequeña y buena persona. Pestañas de una carmen de opereta. Cintura de Marilyn Monroe le gustaba reír y llorar llorar <ríe> poco le gustaban los ramos de flores que yo les llevaba siempre con frases bonitas de amor ¿eh? podía haberme vuelto loco Podía haber podido conmigo, podía haberme secuestrado, podía incluso haberme anulado.